Hola, soy Harumi Kunimoto y bueno, eh, en esta sesión vamos a ver el propósito de vida. Eh, vamos a ver en qué consiste el propósito de vida. Bueno, básicamente consiste en tener objetivos en la vida que conforme vayamos logrando se arme como un proyecto final. ¿no? Eh, todo lo que te gustaría hacer lo englobas, ¿no? lo que te gustaría hacer para ser feliz en la vida y que te ayuden a conseguirlo y sirva como guía para aterrizar tus metas ¿no? y esto defina qué camino tomar en cada área de tu vida. La definición de objetivos de vida es, eh, bueno, más o menos se divide en tres partes. ¿no? Elige metas que sean importantes para ti. ¿no? Vamos a priorizar vamos a establecer un plan de acción ¿no? que es importante para poder eh, buscar también puntos de motivación internos o externos. Para muchos eh, el tema de, eh, interno eh, es de repente, no sé, pues, no eh, el amor a, mi, a, una, a un familiar, eh, de repente el, el sentirte realizada como profesional, ese es un tema interno, ¿no? El externo es que de repente puedas de, eh, comprarte un auto, comprarte una casa, eh, viajar. Entonces, esas son motivaciones externas, ¿no? Eh, ahora sí es una, una técnica el ikagai es una técnica que te va a servir es muy útil no y que tú la puedas aplicar en tu vida eh, del, del, de hecho vas a poder encontrar tu propósito no el, el propósito de vida no importa la edad que tengas eh, es, es fundamental que de repente lo puedas encontrar cuando seas eh, no sé pues no adolescente pero si es que hasta este, esta etapa de tu vida no lo has podido ver eh, bueno, ahora te lo voy a explicar, ¿no? ¿de qué se trata? Bueno, el es su, Ikigai es un concepto japonés que no tiene una traducción literal porque puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser ¿no? lo que hace que la vida valga la pena vivirla ¿no? eh, Se divide en cuatro, cuatro etapas, ¿no? cuatro secciones que es lo que básicamente es la misión, la pasión la vocación y la profesión. Más, vamos a primero avanzar al, al siguiente slide. Y el Ikigai es tu pasión, que significa la combinación de lo que amas hacer y de aquello en lo que eres bueno. ¿no? Esa es la pasión. Tu misión está en el equilibrio entre lo que necesitas en el mundo de ti y lo que tú amas hacer. O sea, qué es lo que necesita el mundo de ti y qué es lo que tú amas hacer. ¿no? a Ese es el equilibrio, esa es tu misión. La vocación se encuentra cuando lo que necesita el mundo de ti se combina con aquello que sabes hacer y por lo que te pueden pagar. ¿no? Eh, y, por último, tu profesión es cuánto te pueden pagar por aquello en lo que eres bueno. Entonces, si vemos el gráfico que, eh, que puedes ver aquí en el, en el slide, eh, vamos, a poner, vamos a dibujar cuatro círculos, ¿okay? Vamos a dibujar cuatro círculos donde eh, en el medio vas a poner el ikigai, ¿no? Y arriba vas a poner lo que amas, todas las cosas que tú amas hacer, ya sea, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho el mar, a mí me gusta mucho nadar, a mí me gusta mucho escuchar a las personas, ayudarlos, tengo vocación de servir. lo que amas hacer, ¿no? En general luego vas a poner eh, la pasión ese en lo que eres bueno ¿no? de repente yo soy buena de re, bailando ballet tocando un instrumento musical eh, en deporte no también puedes poner la pasión ahí la profesión es eh, lo por lo que te pueden pagar eh, de repente está muy orientado al tema de por qué elegiste esta carrera, ¿no? La, la carrera que, haces, que estás estudiando, ¿ya? Por lo, es lo que tú dices que vas a estudiar porque te van a pagar por eso, ¿no? Es lo que vas a realizar todo, toda tu vida. Y, lo, y la misión, ¿qué, es lo que el mundo, ¿qué crees que el mundo necesita de ti? ¿No? Entonces, eh, si vemos en la próxima diapositiva, vamos a tener que realizar, ¿no? ¿Cómo aplico el, met, el método del Ikigai en mi vida? ¿No? dibujas cuatro círculos como ya lo hemos visto y les tienes que asignar un color diferente a cada uno, el color que tú desees. ¿okay? En el primer círculo vas a escribir todo lo que amas hacer, lo que te gusta y lo que disfrutas, ¿no? leer, pintar, cantar, como ya habíamos mencionado. En el segundo círculo vas a poner todo lo que se te da bien hacer. ¿no? En el tercero piensas en todas esas habilidades y conocimientos valiosos por lo que los demás piensas que eres bueno o están dispuestos a pagar. ¿no? Y en el cuarto vas a describir todo lo que serías capaz eh, por los demás o por el planeta, por el, por el mundo en sí. ¿no? Une, los cinco, une los cuatro círculos y de acuerdo con el gráfico vas a, eh, que he visto anteriormente, vas a ir descubriendo poco a poco tu pasión, tu visión, tu vocación y tu profesión. Ya Es una técnica que también voy a dejarte un video con el paso a paso para que tú lo puedas este, visualizar. En el aula virtual vas a poder encontrar un video con el paso a paso para que también puedas realizarlo y, este, y sea más completo. ¿no? Eh, ¿Cómo aplico el método Ikigai en mi vida? Una vez que hayas descifrado estos cuatro aspectos de tu vida, pregúntate si uno coincide con lo que anotaste o con lo que estás haciendo en este preciso momento en tu vida. ¿no? Eh, apuntaste algo y fíjate si, es, eh, si coincide con lo que realmente estás haciendo ahora. Si no es así, no te preocupes. ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer, ya lo descubriste. Desde ahora empiezas a cambiarlo. Ahora no es de, la, de ya, mañana lo cambio, no. Tienes que, eh, bueno, son pasos. Y primero también tienes que priorizar y ver si es que puedes este, lograrlo de aquí a semanas o un mes, ¿no? Por ejemplo, cuando equilibres los cuatro pilares de tu vida, habrás encontrado tu Ikigai, te sentirás más motivado día a día e incluso mucho más feliz porque vas a lograr encontrar realmente tu propósito. Este, esta técnica eh, te, lo, te lo he explicado de manera bastante rápida. Pero, eh, como te digo, eh, es muy útil para que tú puedas este, sentirte más satisfecho contigo mismo y, y de repente poder compartirlo con otras personas para que puedan encontrar también el propósito. En el foro de la semana... Vamos a subir eh, tu ikigai respectivo y vamos y me vas a comentar qué es lo que has sentido, ¿no? O de repente ya no yo ya lo he realizado antes y si me ha resultado entonces serías como un testimonio de lo que te estoy diciendo es realmente verdad, ¿no? Si es que encuentras el ikigai en tu vida vas a poder sentirte más satisfecho y de repente si sí puedo encontrar a alguien eh, en este taller que ya lo haya realizado pero si no eh, también ¿no? vas a encontrar eh, el tema de que coincide las acciones que tú has puesto con las que estás realizando o de repente no, no. Ahora, el test de PIL es bastante utilizado también para encontrar el propósito de vida y me gustaría que también lo puedas aplicar. El, propósito, eh, el test de PIL significa propósito vital y es un instrumento difundido y utilizado una investigación que tiene como objetivo medir el sentido de vida, de, de, de repente de que no haya un vacío existencial. ¿no? Por lo que eh, las puntuaciones que se obtienen indican la presencia o carencia del sentido de vida. Eh, vamos a encontrar en la, en, también en el aula virtual el test de PIL. ¿no? Y vas a responder las preguntas del cuestionario. Apuntas las respuestas en un documento Word y súbelas como producto académico. También vas a encontrar el tema de la interpretación, de la, del, punta, de la ¿no? de la, del puntaje que tú obtienes, lo vas a encontrar, la, vas a encontrar la interpretación. Entonces, eh, con, esto te, eh, con estas dos actividades creo que puedas tener mucho más claro el propósito de vida. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.